Bueno, amigos de Vidas en Red, eh, ¿os acordáis que en el podcast os pregunté qué podría hacer, qué podría haber hecho con mi VPN, con CyberGhost, que, que tengo una VPN que ayer contraté? Bueno, pues ayer, antes lo digo y antes me viene la respuesta. Ayer eh, Google presentó la Google I.O. Y mira por dónde, pues como no está disponible en España, pues me he conectado con, con CyberGhost. Eh, con una VPN de Estados Unidos y perfectamente así que eh, aquí estoy en Labs with Google y ya me he apuntado pues, a las cositas que Google está preparando ¿no? pues, por ejemplo, hay cosillas que están muy muy chulas Google Search eh, Google Workspace bueno, Google Work Workspace eh, te pide rápidamente que te des de alta eh, esta, sí es, es, esta, esta opción que ya me me ha apuntado que es el proyecto Tailwind que básicamente consiste en que tú en base a unos documentos, imagínate, tú subes a tu nube de Google una serie de documentos, do pueden ser documentos técnicos y de alguna forma creas tu propia inteligencia artificial que te va a dar respuesta en base a esa base de datos de conocimiento con los textos que tú le has dado imagínate que, yo qué sé, le subes el Bhagavad Gita y le preguntas, pues ahora explícame qué pensaba Rivanganuatta Sudetra sobre el dios Kali y no sé qué pues te responde, ¿no? O escríbeme un poema inspirado, bueno, pues ese tipo de cosas. Esto también estoy, eso es eh, el proyecto Tailwind Wind Music LM. Me he puesto en la lista, en la, en la lista de espera y esto sí que me parece interesante. Me parece muy interesante por una razón y es que el proyecto este Music LM que ya estoy en la lista de espera, básicamente lo que te permite es eh, puedes silbar una melodía. O a lo mejor eh, tocar con la flauta una melodía y te hace una composición musical profesional. Bueno, yo todavía estoy en la waitlist y en la lista de espera, así que me toca esperar. Pero esto me parece muy alucinante, como lo, la clonación de voz. Eh, el otro día lo comenté en el podcast. Eh, un usuario de Vidas en Red, un seguidor de Vidas en Red, pues clonó mi voz... Y me puso una, un clip de audio en el canal diciendo Soy converso de vidas en red, me encanta el fútbol <risa> Cuando todos los que me seguís Sabéis que a mí el fútbol ¡Pling! Pues eso puso y eso me parece muy interesante Y lo que sí ya puedo utilizar es esto Google Bart Google Bart, si os fijáis, tiene hasta la misma pinta Del OpenIA Básicamente es pues, un chatbot Que es experimental y que te permite pues, pedirle cosas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le, le he pedido, y solo hablo en inglés, ¿eh? Escribe un poema cyberpunk sobre Tesla. Y aquí pone, The future is here. It's all clear. It is in this world of neon and chrome. The cars they fly, they are so sleek. And the people, they are so all so cold. O sea, puede decir cualquier cosa, o... Yo qué sé, vamos a poner... Resume de... También resumen del Bhagavad Gita Aunque no sé si he escrito correctamente Bhagavad Gita Ah mira, pues aquí El Bhagavad Gita es Una escritura indie, hindú De 700 versos que es parte Del poema épico Mahabharata Es un diálogo entre La princesa guerrera Arjuna Y su Su chofer de, bueno, El conductor de su carro Krishna, que es Una encarnación del dios Vishnu el, el Gita, la contracción de Bhagavad Gita, tiene lugar eh, en la era de guerra de la guerra de Kurushetra, una gran batalla entre dos, dos, dos ramas de la misma familia. Eh, Arjuna está lleno de dudas y desesperación acerca de la guerra y se vuelve a Krishna para guía, ¿no? Y estos son los las enseñanzas centrales del Bhagavad Gita, el alma es eterna y no cambia, el cuerpo es simplemente un velo temporal, el propósito de la vida es conseguir la liberación del ciclo de la muerte del nacimiento y muerte, el camino a la liberación es a través de acciones desinteresadas, devoción a Dios conocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad bueno, aquí podéis ver eh, venga, sí, me ha gustado la respuesta y aquí hay una una acción Sport Response, bueno, básicamente pues es un chatbot, pero a mí lo que me interesa más pues son las cositas que, que están haciendo en, en los laboratorios de, de Google, como esto, lo de cantar la melodía y, y todo lo demás. Así que bueno, eh, VPN, para estas cosas, para estas cositas, sí que es útil la VPN.